Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arby y hoy os traigo un nuevo tutorial. Volvemos otra vez con las flores. Esta vez vamos a hacer una flor eh, con cera de abeja, con lámina de cera de abeja. le eh, vamos a cortar los pétalos con cortadores que tenemos, de todos los tamaños. Eh, por supuesto vamos a pintar la mecha y después le vamos a, a dar un baño. De color con parafina y anilina en, en polvo especial para, para velas, bueno y para calentar la parafina tenemos aquí nuestro recipiente, nuestro hornillo con, con, la, con el baño maría y vamos adelante. Para empezar vamos a poner a calentar la cera. La, el hornillo y empezamos con un trocito de, de parafina separamos lo que son las anilinas y separamos la cera, los portadores tenemos también un cúter y una tijera cogemos la, esta tabla de madera y he cogido dos láminas porque vamos a utilizar uh, una para los cétalos y otra para lo que es el centro de la flor vamos a empezar eh, me falta la, la regla por supuesto, la regla normal vamos a marcar como hice la, las cenas de, de cono. 4 centímetros en un extremo de la, de la lámina de cera de abeja. Marcamos 4 centímetros a un lado, 4 centímetros al otro. Si queréis, podéis darle más altura, pero yo creo que con esto es suficiente. Sabéis, para hacer una, una velita de cono le vamos a dar esta vez eh, vamos a variar en vez de a partir de la esquinita de los 4 centímetros hacia el final voy a enrollarla eh, digamos que 8 centímetros rectos ahora veréis voy a marcar aquí voy a cortar ya los 8 Así, paralelo. ¿Veis? Ahora, a partir de, de los 7 centímetros, voy a dar la bajada hacia la esquina. Podéis darle más? más. En vez de 8, darle 10 o darle un poquito más. Yo creo que como está, vuestro tamaño está correcto. Ahora la regla desde que terminamos los 8 centímetros hacia la esquina. Ya tenemos lo que va a ser el corazón de nuestra flor. ¿Veis? Y por supuesto esto va a llevar misa. Cogemos mecha, ya sabéis, es eh, la más fina que tengáis para estas flores y, y os llega perfectamente presionamos sobre el extremo mirad veis aquí le dejo un centímetro y aquí todos cortarle Así hasta donde hemos cortado los 8 centímetros y ahora seguimos guiándonos por lo que va a ser la parte baja de, de, de esta vela. levantando la velita y esto va a ser nuestro centro bien, ahora cogemos la otra lámina y vamos a cortar unos pétalos yo creo que el, el tamaño medio no me va a llegar estos los he comprado pues eh, son pétalos para hacer pasteles también lo podéis encontrar en internet fácilmente empujamos desde dentro así y seguimos Si tuvierais dificultad al, al cortar la cera, ya sabéis, podéis utilizar el, el secador en caliente el aire caliente para ablandarla un poco. Vamos a cortar unos pocos. Intentar, al cortar, aprovechar al máximo la cera. a ver cómo le quedarían cinco si sí, no sé si es necesario meterle alguno más ¿Veis? Eh? Lo he puesto presionado en la parte inferior de la vela y ahora lo he subido un poquito no sé si lo podéis apreciar bien y así haré con los siguientes primero parte de abajo, montamos un poquito por el lado del otro pétalo, doblamos y subimos. Veis, si quedaría por atrás, así por delante. Y lo mismo con los siguientes. Así quedaría la flor, pero no la vamos a dejar así. Vamos a darle color a estos pétalos. Para eso vamos a esperar a que termine de calentarse la cera. Primero el agua, después que funda la cera. Y le, añade, le añadiremos pues anilinas. Y veréis cómo se termina el proceso. Ahora... Vamos a pasar a teñir eh, la cera, ya, está, ya, está, ya se derritió, pues vamos a añadirle muy poquita cantidad de esta anilina, voy a emplear ahora mismo la anilina roja, Son muy, es muy poquita cantidad polvitos ni siquiera utilizo una cucharilla una medidora porque es que no, no hace falta está casi el color que queremos queremos un rojo más intenso entonces aquí, cuando es eh, cuestión de, de teñir la cera, eh, fiaros de vuestro instinto. Si queréis, no echéis de más, por si acaso. Bien, ahora sí, de un color más un rojo un poquito más intenso. Mezclamos bien. A la, al hornillo para que me bajara un poquito la temperatura de, de la parafina voy a añadirlo un poquito más no acaba de convencerme ya os digo, esto tenéis que ir probando poquito a poco y si queréis, también podéis utilizar un palito de brocheta sumergirlo en la en acera la teñida y así veréis cómo os quedaría el, el, color, el color al final. Ahora sí, un poquito más, más intenso el rojo. Y ahora pues simplemente vamos a sumergir parte de la flor. que enfriar un poquito más la cera pues o sea, aún está a una temperatura bastante alta vamos a ayudarnos del recipiente este con agua para sumergir inmediatamente que hayamos la hayamos sumergido la cera, pasarla al agua como hemos hecho con otras velas Ahora cogemos nuestra velita, presionamos bien lo que es la base, son los pétalos contra la base, vamos a sumergirla un poquito. otro poquito A ver cogiendo grosor así un poquito más esperamos unos segundos Ahora con mucho cuidadito vamos juntando bien los pétalos entre sí. ¿Veis cómo hago? Así que queden bien juntitos. Pues al calentar esta parte se nos ha puesto un poquito blanditos los pétalos. Pegamos un poquito más. Podemos, si queremos, mojarla un poquito en agua, para que enfríe más rápido. Y ahora sí, movimiento rápido. Vamos a sumergirlos así de lado y vamos a girar. así le damos, la ponemos aquí hacia abajo la sumergimos en agua y voilà estaría nuestra nuestra velita ahora para que veáis voy a cambiar de color y veréis al final varias eh, en varios colores la ya vamos a llamarle Margarita. Aquí tenéis el resultado final en varios colores. Ya sabéis, suscribiros si os ha gustado el tutorial, darle al like y muchas gracias por verme.